Hola, ya tengo hecho el formulario, pero ahora, ¿dónde están las respuestas? En cualquier formulario, en la parte superior, hay tres secciones, preguntas, respuestas y configuración. Si clicas en respuestas, aquí estarán los datos, cuántas personas han respondido, algunos gráficos... Pero para ver todas las respuestas en una hoja de cálculo, tienes que clicar en vincular con hojas de cálculo. Y en este caso, tienes dos opciones o seleccionar una hoja de cálculo que previamente tengas, entonces estas respuestas irán a esa hoja de cálculo, o lo que yo recomiendo, crear una nueva hoja de cálculo. Por defecto aparecerá ya seleccionado, clicas en crear y automáticamente Drive te crea una hoja de cálculo con las respuestas. ¿Dónde está ubicada esta hoja de cálculo? En la misma carpeta que tengas el formulario. ¿Y qué información me proporciona esta hoja de cálculo? Pues me dice cuándo, quién ha elegido qué. En este caso, la alumna 1 quiere leer cómic y sonríe. Muy buena elección. Pero la alumna 3 quiere elegir novela de aventuras y le ha salido el príncipe de la niebla. O el alumno 1, también novela de aventuras, pero ha elegido desconocidos. Aquí tienes quién ha elegido qué.